Buenos días y, y bienvenidos a este, a este tercer meetup de, del ciclo de ciberseguridad. Eh, como sabéis, eh, hemos estado haciendo un, un ciclo de ciberseguridad que empezamos eh, hace algunas semanas, hace un par de semanas. Y, y bueno, pues hoy continuamos con ese ciclo. Básicamente nos, nos llama la atención algunos datos que, que he visto publicados, como que, por ejemplo, desde que aparece el COVID y empieza la gente a irse a trabajar a casa, los ataques de ciberseguridad se han incrementado un 400% según la Interpol. Quiere decir que esto, si ya era un problema y ya era una, algo que había que tener en cuenta antes de, de esta ocasión, ahora que todos estamos en casa, que de, que de alguna forma hemos salido de la seguridad de las oficinas, etcétera, hay que tenerlo mucho más en cuenta porque lo, los ciberataques están a la orden del día. Y en el caso de, eh, datos de, de datos de salud, de datos de clientes, etcétera, y para las empresas, es especialmente importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Para la sesión de hoy hemos invitado a, a Javier Tallón, que viene de JTSEC, es consultor experto en, del estándar de seguridad común criteria y de otros muchos estándares de, de seguridad dentro de las tecnologías de la información. Javier ha trabajado como evaluador de seguridad en, en los mayores laboratorios nacionales y como consultor, ha acompañado a diversas compañías en el proceso de certificación de ciberseguridad. Es además profesor del máster de ciberseguridad de la Universidad de Granada, está certificado como CISSP y OSCECP. Desde 2015 empieza a sentar las bases de lo que será después JTSEC y actualmente ejerce las, las labores de director técnico, eh, en el laboratorio de evaluación y jefe de operaciones así que javier es un placer tenerte por aquí bienvenido y cuando quieras Nada, el placer el placer es mío eh, voy a compartir la pantalla vale que veamos las slides que, que tengo por aquí eh, preparadas. Vale. entonces bueno pues muchas gracias oscar por, por la presentación eh, nosotros, bueno, lo primero es decir que, que, que somos una empresa granadina y eso es algo que, que nos da mucho mucho orgullo, ¿no? Desde Granada se están haciendo eh, pues cosas muy importantes en, en temas de ciberseguridad. Yo creo que una demostración práctica muy clara es, es que, que hayáis podido organizar estas jornadas, ¿no? Donde pues, empresas como, como For IQ con Alberto o, o, o Telefónica con Eleven Paths, pues han estado eh, contando cosas que se hacen de ciberseguridad en Granada. Mm, yo creo que me has presentado muy bien, eh, solo por mm, añadir alguna cosa, pues eh, actualmente eh, trabajo como, como miembro de, eh, de uno de los grupos de trabajo de, de ENISA. ENISA es la Agencia Europea de Ciberseguridad y, y bueno, allí no, se están creando los nuevos esquemas de certificación europeo de los, que, de los que hablaré ahora un poquito más adelante en, en JTSEC o, o, o JTSEC nosotros lo pronunciamos en inglés por, porque bueno, pues tenemos un fuerte componente internacional la mayoría de nuestros, de nuestros clientes pues son de, de fuera de España y, y, y la verdad es que JTSEC suena mejor que, que JTSEC que además como lo digas con acento granadino ya es JTSEC y, y suena un poco raro. Eh, pero bueno, en, allí somos un, un laboratorio acreditado por el Centro Cristológico Nacional para eh, la realización de evaluaciones LINCE y, y como un criterio próximamente. Y bueno, pues damos eh, consultoría en ciberseguridad, también hacemos ética al hacking o hacking ético pero preferentemente trabajamos en todo lo que está relacionado con, con el mundo de la certificación, ¿vale? que ahora veremos también un poco con, con más detalle qué, qué es eso de la certificación. Tenemos nuestra oficina principal en, en Granada, somos a día de hoy aproximadamente 12 empleados y tenemos también una, una oficina satélite en Madrid, pues sobre todo por temas comerciales y también por, pues bueno en su momento, por eh, tener más facilidades para viajar viajar, Hoy, con la situación que tenemos, por desgracia, se, se viaja bastante menos. Pero bueno, la, la idea de esta presentación, pues eh, primero es eh, hablaros de lo que es el apasionante mundo de la auditoría de ciberseguridad. Eh, luego, intentar enseñaros qué diferencia hay entre, entre una auditoría y una certificación, que yo creo que son conceptos que, que quizás mucha gente no los tenga eh, del todo claro Luego vamos a hablar de, bueno, del framework europeo de certificación que se, que se va a crear desde, desde NISA. Y eh, por último, pues, teniendo en cuenta que estamos en el PTS, me parecía muy interesante hablar un poco de cómo, es, eh, cómo está actualmente el, pues, el panorama regulatorio en todo lo que tiene que ver con cibersalud o, o, o e-health, eh, siempre relacionado con, con la ciberseguridad. Como, como muchos os imagináis ya, pues la, la vida de, de alguien que se dedica a, a la seguridad informática o a la ciberseguridad por el día, pues es, es así, ¿no? mirando concienzudamente una pantalla, analizando problemas de seguridad. Pero seguro que, que muchos eh, pues piensan que, que cuando llega la noche, eh, pues la vida de, de alguien que se dedica a la, a la ciberseguridad es, es así, ¿no? Pues con la máscara de Anonymous. O, o quizás penséis que, que, que en verdad es así, ¿no? O haciéndola de ciberdelincuente, programando a cuatro manos. La, la realidad es que... Eh, la vida de alguien que se dedica a la ciberseguridad durante la noche es así, exactamente igual que durante el día, siguiendo trabajando, porque bueno, esto es un trabajo muy empeñativo, hay que dedicarle muchas horas, siempre eh, hay que estar aprendiendo, ¿no? como en, en muchas otras ramas de la ciencia, y, y es un trabajo muy, muy pasional y muy vocacional, ¿vale? porque hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, estamos hablando aquí de, de auditoría y, y yo creo que es importante pues, definirlo, ¿no? para intentar sentar las, eh, las bases de los conceptos de los, que, de los que vamos a hablar durante esta presentación. Eh, se dice que podemos decir que la auditoría es un, un mecanismo de control independiente de un sistema que es controlado, y que siguiendo una metodología pues, se compara una serie de características con respecto a, a unas pautas, normas o estándares con el objetivo de encontrar desviaciones. Muy importante, por lo tanto, cuando hablamos de auditoría, el, el concepto de independencia. ¿no? Eh, es muy importante que la persona o, o, o entidad o grupo de personas que ejercen la actividad de auditor, pues eh, sean independientes del sistema auditado. Esta auditoría no se hace normalmente con, contra lo que a uno pues, le parece bien, sino que en general lo más habitual es hacerlo con respecto a unas pautas o normas o estándares que definen cómo se deben de, de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que se puede auditar? Pues se puede auditar un sistema que en el caso de, eh, de la, concreto de la ciberseguridad del que estamos hablando pues podría ser una, una red de ordenadores o la red de mi empresa, por ejemplo. Se puede auditar un proceso que podría ser pues, como mi empresa de desarrollo de software pues crea nuevos programas de una manera que es segura o se puede auditar un, un producto. Pues este eh, software que ha salido eh, de, mi, de mi fábrica de software, este producto concreto que pues uno puede descargarlo o ir al corte inglés y comprarlo, eh, pues puede ser auditado también para verificar eh, ...si cumple pues unas ciertas propiedades de ciberseguridad. Cuando se hace una auditoría... ...pues se busca... Eh, ...se debe de buscar... ...menos que... Eh, ...pues exista esa independencia. Que exista esa independencia no quiere decir... ...que necesariamente tengan que ser realizadas por un tercero... ...sino que pueden ser realizadas también por alguien interno a la empresa. Obviamente... El nivel eh, Cuando hay un mayor nivel de independencia, pues los resultados van a ser de mayor calidad. ¿Qué tipos de auditorías se hacen comúnmente en ciberseguridad? Bueno, aquí tendríamos que distinguir primero entre lo que podemos considerar auditorías pues más, más técnicas, más de cacharreo, de otro tipo de auditorías que están más eh, orientadas a, a la gestión, digamos. Dentro de lo que eh, sería la auditoría técnica de un sistema o de un producto, pues, pues encontramos todo, en función de la profundidad, encontramos esos tres tipos, podríamos decir, ¿no? Pues por un lado, eh, se podría hacer pues, un análisis de vulnerabilidades automatizado. Un análisis de vulnerabilidad automatizado no es más que eh, coger una herramienta que, sea, bueno, que son herramientas comerciales o, o open source que están disponibles para descargar de internet o que puedes comprar a un proveedor y que lo que hacen es escanear este sistema que estamos auditando para eh, básicamente comprobar las versiones de los, eh, del software que se encuentra expuesto en ese sistema y en función de las versiones y comparándolo pues, con una base de datos de versiones de software vulnerables, sacar un informe eh, que, que diga pues, si, si eh, existe software vulnerable o, o no. ¿vale? Ese sería por el tipo de auditoría Menos profundo, ¿no? pues simplemente es eh, darle a un botón gordo y te sale, y te sale un report. Si quisiéramos pues un grado más de profundidad, pues ya estaríamos hablando de lo que son pruebas de penetración. En el caso de las pruebas de penetración, lo que se hace es, pues eh, bueno, partiendo quizás de ese análisis de vulnerabilidades automatizado, pues intentar distinguir eh, normalmente por por un humano, una persona que está, pues, que está ejerciendo ese rol de, de pentester o de hacker ético, que lo que hace es pues, demostrar eh, cada una de esas potenciales vulnerabilidades eh, que han sido encontradas por, por las herramientas automáticas, pues, demostrar si es un, un falso positivo, que es algo bastante frecuente, o si realmente esa vulnerabilidad es eh, explotable. Es decir, que realmente un, un hacker, un, un ciberdelincuente, podría tomar provecho de, ese, de esa vulnerabilidad, de ese problema de software no actualizado, para ganar acceso a los sistemas que, que estamos auditando. Un paso más eh, sobre esta aproximación, son lo que eh, se da en llamar pues, los eh, ataques de red team, blue team y purple team. Estos, eh, estos equipos de colores, eh, red team y blue team, eh, no quieren sino reflejar eh, pues, la perspectiva del de, de atacante en el caso de red team o del defensor en el caso del blue team. De manera que una auditoría de Red Team, pues no es solo, eh, no se realizan solo ese tipo de pruebas de penetración, sino que eh, intentan simular el comportamiento real de un atacante de manera persistente y prolongada en el tiempo. Es decir, eh, pues son ejercicios eh, que duran eh, varios meses, eh, ...en el que la organización que está siendo probada, pues no sabe ni por dónde, ni cuándo, ni cómo le va a venir el ataque. Mientras que las pruebas de penetración, pues tienen un, un límite eh, temporal y de alcance mucho más definido. En los ejercicios de Red Team, eh, pues además se, se prueban otro tipo de vectores de ataque. No se limitan solo a un análisis técnico de, de las vulnerabilidades presentes en el sistema sino que además eh, se pues, eh, ponen a prueba otros, eh, otros controles de la organización pues, relacionados, por ejemplo, con, con la posibilidad de, de realizar uh, ataques de, de ingeniería social eh, pues, de los más diversos tipos, desde de, eh, pues, eh, un ataque de phishing muy dirigido en el cual se diseña pues, un correo haciéndose pasar por un proveedor de la empresa para intentar obtener eh, que al final el, el usuario de la empresa auditada pues, ejecute algo o bueno, algo, algo que no debe que permita al red team eh, entrar en, en la empresa o hasta bueno pues eh, disfrazarse de repartidor de, de, de Amazon y, y dejar un, un paquete con, con un cacharro dentro que audite la, la red wifi todo este tipo de cosas un poquito más avanzadas y que eh, pues pueden llegar a, a ser un poco hollywoodianas, pues son el tipo de cosas que se hacen en, en un ejercicio de red team y que obviamente pues, eh, son mucho más caras pues, por el simple hecho de, de que tienen una persistencia en el tiempo ¿vale? y un análisis muy profundo del de, de sistema de, de la empresa auditada. En contraposición, pues tenemos al, al, al Blue Team, ¿no? la gente que eh, no se dedica tanto a hacer la parte de auditoría, sino a, a ayudar a los administradores de sistemas con un conocimiento especializado en ciberseguridad a cómo detectar pues, esos potenciales ataques de ciberdelincuentes. ¿vale? Serían, pues ya os digo, el equipo de los defensores. Y lo último que se está empezando a hacer es eh, pues una aproximación que la llaman Purple Team, en la que estos dos equipos rojo y azul pues, se retroalimentan de manera constante en el tiempo, de manera que la empresa eh, pues está eh, constantemente sometida a, a ataques por el Red Team, mientras que el Blue Team pues, intenta detectar esos ataques y de esa retroalimentación pues obviamente pues mejora la, la, la ciberseguridad en, en la empresa. Este tipo de cosas pues, se hacen pues ya en, se puede imaginar en entidades bancarias, o bueno, no, no es algo que esté bajo el alcance de, de, de una PyME, pues el tener a, a dos equipos dedicados a probar la, la ciberseguridad de sus sistemas constantemente. Luego, eh, por conocimiento, digamos, podemos eh, distinguir pues, auditorías de caja blanca, que es cuando se tiene un conocimiento total del producto. Eh, pues, eh, si estás analizando un producto, pues tienes eh, el código fuente, por ejemplo. Si estás auditando un sistema, pues a lo mejor lo equivalente es que te dejan las claves de, eh, de administrador de la red para así, eh, de una manera más sencilla, ...comprobar el estado de seguridad de la misma. Luego tenemos las pruebas de caja negra. las pruebas de caja negra lo que se hace es pues, simular el comportamiento de un atacante, de manera que no se tiene normalmente conocimiento de, de, pues, ni de los sistemas ni, de, ni del producto. Y así pues eh, asumes eh, esa perspectiva de, de, de atacante real. Las pruebas de caja blanca permiten obtener mayor beneficio en menos tiempo... Mientras que las de caja negra pues, nos dan una visión más real de, de cómo sería o de, de cuál es la, la seguridad de nuestros sistemas o productos. Y entre ambas dos pues, bueno hay una gran eh, escala de grises, ¿no? pues de eh, qué información se proporciona a la empresa que está realizando la auditoría eh, para eh, realizar su trabajo. Por alcance, podríamos distinguir entre pues, auditoría perimetral, que es pues, la que se hace desde fuera, ¿no? pues, viendo cuáles son los sistemas expuestos a Internet de, de la empresa que estamos auditando. Se puede hacer auditoría eh, interna, eh, en el cual pues, eh, lo que se está buscando es ver qué podría hacer un, un empleado desleal eh, lo cual pues eh, es mucho más frecuente de lo que, de lo que nos podemos imaginar. Eh, o por alguien que, pues, bueno, pues imaginaos que tú tienes un, un TPV o algo, un puesto de, de, de atención al público, y tienes un, un ordenador cuyos puertos, en la parte de atrás del ordenador, pues está expuesta y alguien te puede enchufar ahí algo. ¿no? Pues eh, en ese caso, pues te, a lo mejor te interesa saber no solo que te puede hacer alguien que está conectado a Internet, sino alguien que va a tu establecimiento y te pincha ahí algo. Y por supuesto, pues también auditoría de Wi-Fi eh, pues para ver eh, cómo de, de expuesto están tus redes inalámbricas. Y por último, pues tenemos ahí Auditoría por ser demasiado tarde, ¿no? Que es eh, cuando ya te han hackeado, se te han metido hasta la cocina y lo único que te queda, pues, es intentar descubrir qué es lo que, lo que ha pasado, ¿no? Que, pues, ¿quién ha, quién ha entrado? Quizás por pues porque eh, pues quieras eh, abrir un procedimiento legal para, pues para denunciar que, bueno, pues tan provocado un prejuicio económico o simplemente por, por saber qué es lo que ha pasado. ¿vale? Eso es lo que llamamos análisis forense. Si hablamos de auditorías no técnicas, pues, eh, pues seguramente estemos hablando de eh, análisis de riesgo, pues de analizar eh, teniendo en cuenta cómo es tu empresa, cuáles son los riesgos de ciberseguridad eh, que probablemente te afecten más, del seguimiento de buenas prácticas, pues bueno, todo esto de eh, eh, tamaño de las longitudes de las contraseñas, o cumplimiento de, de una norma concreta, o muy interesante también el tema del, del compliance, ¿no? o cumplimiento legal, que también vamos a hablar un poco. Al final lo que, eh, lo que se hace más en las auditorías no técnicas, además de revisar muchos papeles, es eh, intentar descubrir si, si, eh, con qué grado de madurez pues, la empresa auditada eh, gestiona eh, su seguridad, es decir, si tiene implementado un SGSI o sistema de gestión de la seguridad de la información. Pues, si hay políticas, eh, si los empleados, por ejemplo, pues, eh, cuando, cuando son contratados pues, firman eh, que no pueden hacer un un uso personal de los eh, equipos informáticos de la empresa o si firman eh, acuerdos de confidencialidad en el intercambio de información con otra empresas y, por supuesto, si de alguna manera somos capaces de eh, medir el, el, la capacidad que tiene nuestra empresa para, eh, para gestionar la ciberseguridad y, además, eh, si conforme avanza el tiempo, pues lo hacemos cada vez mejor, ¿no? Utilizando indicadores o, o KPIs, no, los famosos Key Performance Indicators. ¿Por qué es necesario auditar? Bueno, lo primero eh, es por, por el tema de la independencia crítica. Nosotros podemos tener la mejor intención del mundo en, a la hora de desarrollar nuestro producto o a la hora de de configurar eh, nuestros sistemas pero eh, dicen que, bueno, ni el, ni el mejor eh, cirujano del mundo se operaría a sí mismo al corazón abierto, ¿no? eh, como, como seres humanos se nos da bastante mal la autocrítica y, y bueno, pues siempre eh, unos, eh, los ojos de otra persona, ¿no? Pues... Eh, son capaces de ver cosas que probablemente nosotros pues, no, no apreciamos. Y luego, además, por supuesto, pues es que es mejor auditarte tú mismo antes de que un ciberdelincuente te audite. Eh, la auditoría es el método, sin duda, más efectivo para encontrar eh, qué cosas pues, no estamos haciendo tan bien como deberíamos. Y bueno, yendo un poco más al barro... que clase de pruebas podría esperar en mi, en mi sistema si, en una auditoría de este tipo? bueno pues, eh, Pruebas técnicas pues, podrían ser todo tipo de, de ataque a las redes Wi-Fi, eh, mandar rogue aps es eh, lo que os decía, de eh, os mando un paquete de Amazon y se queda ahí eh, y al final lo que hace, lo que hay dentro es un, un cacharro que despliega una red wifi y a ver si alguien se conecta, ¿no? Porque potencialmente eh, pues se puede eh, conectar a alguien, pues imaginaros, eh, se conecta el CEO con su teléfono móvil, eh, y pues porque yo he puesto un punto de acceso eh, para, con salida a internet, que está en un paquete de Amazon que nadie ha abierto, pues porque a lo mejor la persona que he puesto como destinatario sé que está de vacaciones y entonces pues, se lo dejan encima de su mesa eh, a la espera de que vuelva y, y dentro pues, está, pues es un cacharrito que despliega una red wifi con una batería ahí funcionando y se conecta el CEO con su teléfono móvil y pues, por lo que sea tiene eh, algo mal configurado y soy capaz de eh, sacarle sus credenciales de correo electrónico ¿no? y con esas credenciales pues ya me meto hasta la cocina eh, pues, ataques al, al directorio activo eh, si en una red Windows, ataques de fuerza bruta o, o, o utilizando un diccionario de potenciales claves, eh, como parte de estos ataques, pues eh, tengo varias opciones. No, pruebo todas las combinaciones de claves o quizás cojo pues, un diccionario de lengua española y pruebo palabra por palabra combinaciones de las mismas. O quizás me voy a la página web de la empresa y en función de los términos eh, que se utilizan en, en esa página web, pues probablemente consiga pues, palabras que, creedme, estarán relacionadas con las contraseñas que usan los, los usuarios de, de la empresa. Uso de Keyloggers. Los Keyloggers son pues, unos dispositivos que nos permiten eh, almacenar todas las pulsaciones de, de un teclado. Es un cacharro que se coloca entre el teclado y el PC del usuario y me manda por Wi-Fi, eh, pues todas las pulsaciones, incluidas contraseñas, por supuesto, que eh, el usuario escribe. USB dropping, que es eh, dejar un, un pendrive eh, con un virus o con lo que sea eh, cerca de las instalaciones de, de la empresa, a ver si alguien lo enchufa. Ataques de phishing dirigido, que bueno, ya lo hemos nombrado un poco, o eh, búsqueda de vulnerabilidades públicas y explotación de datos. ¿Qué clase de pruebas no técnicas se hacen? Bueno, por lo que decíamos, si se firman compromisos de confidencialidad, si se hace pues, un pequeño background check de, eh, de eh, quiénes son mis empleados, eh, dependiendo al final, claro, por supuesto, de, de la seguridad del sistema, que se quiere proteger, pues a lo mejor es de aplicación pues, pedir un certificado de penales, o, bueno, pues están adecuadamente configurados los permisos de la red, si alguien los revisa eh, de manera periódica, si se hacen eh, copias de seguridad, si se prueba a restaurar las copias de seguridad, ahí nos llevaríamos muchas sorpresas. Grandes empresas tenían un excelente programa de copias de seguridad que nadie había probado y cuando, eh, cuando vino el desastre eh, no funcionaban, eso ha pasado a empresas del IBEX 35. Si cambio regularmente las contraseñas, si hay posis con passwords, eh, pues bueno, no, no, no voy a decir nada que no sepáis, esto es algo terriblemente frecuente. O si realizo alguna eh, segmentación de mis redes, pues eh, entrevista al personal. Esto es una de las cosas que nos, nos, nos encanta eh, y es eh, pues coger a la persona que lleva menos tiempo en la organización y preguntarle su contraseña. Y, bueno, pues muchas veces te la dicen. Si hay rosetas de conexiones puestas o si hay alguna política de, pues de adquisiciones o bueno, cómo funciona la empresa a ese respecto. Si lo que se está auditando es un producto, pues bueno, son pruebas un poquito eh, más técnicas si cabe que en, en lo que hablábamos de sistemas, pues problemas en las gestiones de buffers, eh, si se hace inyección de código, pues escalada de privilegios, problemas en la… todo tipo de, de, de problemas en, por realizar prácticas de programación poco seguras, pues probablemente porque los desarrolladores no tienen un conocimiento suficiente de programación segura y en verdad bastante tienen los pobrecitos con hacer que, que el software funcione para además tener que pensar en, en ciberseguridad. Si el software es un cacharro físico, pues porque es algo que eh, eh, pues está expuesto a un potencial atacante, pues pensad en, en todo lo relacionado con el mundo del IOT y, y el internet de las cosas. Y pues bueno, pues eh, Imaginaos pues coches inteligentes que tú lo dejas aparcado y a lo mejor pues, alguien puede eh, trastear donde no debe pues ahí hacemos otro tipo de, de ataques, eh, como lo que se ve en la imagen, de conectarnos con sondas, extraer el firmware, intentar sacar eh, claves que están en los microcontroladores, hacer ataques de inyección de faltas, que consisten en alterar el flujo eh, de ejecución normal del software, eh, dándole en el momento exacto una, una descarga de corriente, en fin, también ataques un poco hollywoodiense, pero tremendamente efectivos. Y en caso de eh, pruebas no técnicas de producto, pues bueno, aquí lo que se hace es eh, ver que efectivamente se, hay una adecuada documentación del ciclo de vida o de gestión de las claves eh, si se usan metodologías de desarrollo seguro o, bueno, pues que hay un diseño y configuración que sean seguros por defecto y, o, bueno, las prácticas de, del sitio donde se está desarrollando el software. Y por un Introducir ahora otro concepto más, eh, pues esto que hablamos del compliance y el cumplimiento de legal. ¿Qué diferencia hay entre una auditoría y el cumplimiento legal? Bueno, el cumplimiento legal al final, básicamente, eh, nadie te está obligando, pero si te pillan te multa. ¿Dónde es claramente de aplicación en España? Bueno, pues en primer lugar la archiconocida eh, RGPD o antiguamente Ley Orgánica de Protección de Datos, esta es la Transposición Europea, que eh, dice que eh, pues, eh, la empresa, o todas las empresas y personas que manejemos datos personales, tenemos la obligación de garantizar la seguridad de esos datos. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, la seguridad 100% siempre decimos que no existe. Si por lo que sea tu empresa ha tenido una fuga de datos eh, y alguien te denuncia, pues eh, te tocará a ti demostrar que tú has intentado aplicar las medidas técnicas necesarias para evitar que eso pase. Vale. Esa RGPD nos afecta a todos. Y luego tenemos otras eh, leyes un poco más sectoriales, como sería la ley PIC, de protección de infraestructuras críticas, o eh, la directiva NIS, que es básicamente como la ley PIC, ahí fuimos bastante avanzados en España eh, a nivel legislativo, pero la directiva NIS aplica a nivel Europa, ¿vale? y esto aplicaría únicamente a eh, aquellos eh, sistemas que sean infraestructuras críticas. Una, un hospital, una planta depuradora de agua eh, o, o un gran centro distribuidor de, de alimentación. Y por último, tenemos el esquema nacional de seguridad que exige a eh, los sistemas de las administraciones públicas que estén certificados, ¿vale? que tengan sus su sistemas certificados. Y aplica además de manera transitiva a los proveedores de las administraciones públicas. Eh, teóricamente es de obligado cumplimiento, pero la realidad es que eh, la, la adopción del esquema nacional de seguridad pues, está tomándose su tiempo. ¿Qué diferencia hay entre auditoría y certificación? Bueno, pues... Decimos, según la ISO 17067, que es la que versa de todo esto de qué es la certificación, que una certificación es una declaración imparcial de un tercero que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos especificados por medio de un proceso de evaluación. Aquí empiezan a cambiar los conceptos, pero al final es bastante similar. Eh, en vez de auditoría, vamos a decir evaluación. Cuando hablamos de certificación, lo primero que pasa es que el nivel de formalidad aumenta. Lo segundo es que eh, los requisitos están muy claramente especificados. Ya no vale que dentro de auditoría pues uno puede hacer una auditoría contra las pautas de buenas prácticas que yo considero o mi empresa considera eh, necesarias en ciberseguridad. Aquí eso ya no vale, sino que se hacen con respecto a normas internacionales han sido creadas por comités de expertos y que son muy reconocidos. Y además eh, se requiere que eh, la entidad que realiza la auditoría de evaluación esté acreditada, es decir, que eh, haya otro tercero que se haya asegurado que esta empresa que realiza las evaluaciones cumple con una serie de, de criterios. Y además en la certificación, por supuesto, tienen un un objetivo final, que es la expedición de un certificado. Básicamente, auditoría con respecto a una norma o estándar internacional que realiza un tercero acreditado y que concluye con la emisión por parte de una entidad de certificación de un certificado de conformidad. ¿Cuáles son las normas o estándares? Bueno, pues, eh, hay normas que son eh, españolas, que son directamente emitidas por UNE que es la entidad que en España se dedica a eso o por ISO que es la entidad eh, internacional eh, de, de desarrollo de estándares más conocida o quizás normas sectoriales como sería PCI que eh, aplica a la eh, industria de pago con tarjetas de crédito luego está eh, en España ENAC que es la Entidad Nacional de Acreditación, que va a acreditar pues, tanto a las entidades que emiten los certificados como a los laboratorios donde se realizan las evaluaciones para ver si técnicamente son realmente capaces de realizar ese trabajo y si además eh, pues, tienen eh, salvaguardas que garanticen eh, que existe un alto grado de, eh, de independencia crítica para la realización de su trabajo. Algunas entidades de certificación, pues pueden ser eh, A, SGS o AENOR, por poner algunas, o CCN, eh, que trabaja mucho como entidad de certificación para la certificación de productos en, a, nivel, a nivel España. Y por último, pues bueno, pues al final, si todo va bien, te dan un papelito donde eh, pues dice que tu sistema o producto... Pues se ha sido certificado con respecto a, a esta o a aquella norma. ¿Quién escribe esas normas de ciberseguridad? Pues bueno, como decíamos, hay normas que son sectoriales o creadas por entidades privadas que quieren mmm, prescribir claramente cómo se hacen las cosas que a ellos le afectan. Por ejemplo, la que hablamos de PCI está formada por, por las Visa, Mastercard. Eh, para decir cuáles son los requisitos que ellos quieren que se cumplan en el manejo de, de números de tarjetas de crédito, por ejemplo. O por organizaciones internacionales, cuyo único fin al final es precisamente ese, escribir normas, ISO a nivel internacional, eh, UNE a nivel España, ETSI y CENCENELEC a nivel europeo, o también escriben normas eh, administraciones públicas o estados, como podría ser el caso de, de CCN, el Centro Cristológico Nacional, eh, en España o en ISA a nivel europeo. Vale, ahí tenéis un dibujito un poquito complejo que os intento explicar rápidamente. Arriba tenemos eh, sistemas, abajo tenemos productos, a la izquierda tenemos normas genéricas, mientras que eh, a la derecha tenemos normas... Eh, que son más sectoriales. Eh, los que están sobre la línea, pues obviamente son cosas que están un poco a caballo entre ambas. Y si tienen un asterisco, para complicarlo todavía más, es que son eh, normativas que eh, son únicamente para compliance. Es decir, que tienes que cumplirla si no quieres que te multen. Pero no son certificables. Dentro de las eh, normas de sistema o certificaciones de, de sistemas genéricas, las más famosas ahora mismo son ISO 27001, que va de eh, que la empresa tenga un sistema de gestión de la seguridad de la información y de que se apliquen pues, una serie de controles que garantizan la seguridad dentro de mi empresa. También está ahí CPA SOC 2, que es muy parecida en este sentido o GDPR, pero GDPR al final eh, solo te van a pedir eh, que hayas velado por la seguridad o que hayas implementado este tipo de controles para garantizar la seguridad de la información de los datos eh, personales si eh, pues, alguien te denuncia. Dentro de las normas genéricas de productos, pues tenemos como un criterio como la más conocida, que es una norma creada hace ya pues, más de 20 años, entre unas cosas y otras y eh, que es la norma que se utiliza para verificar si un producto es seguro. Dentro de las… Eh, bueno, ahí en el centro tenemos, por supuesto, Lince. Lince es la Certificación Nacional Esencial de Seguridad del Centro Cristológico Nacional, eh, que es eh, una norma que nos permite también garantizar la seguridad de un producto, pero de una manera mucho más ágil. Y a la derecha tenemos normas sectoriales, pues, eh, PIPS 142 que es únicamente para eh, módulos criptográficos, CETIA y CESIP, son eh, normas eh, muy del mundo IoT, eh, está la Medical Device Regulation, de alguna manera, GSMA para todo el tema de 5G, PCI para eh, todo el tema eh, de tarjetas de, de pago y eh, IEC-62443 para sistemas industriales. Eso respecto a productos, aunque GSMA, PCI y, y 62443 también tienen parte de sistema. Y por último, pues eh, allí arriba a la derecha, pues tenemos la IPA, que es la ley eh, estadounidense que rige el uso de, de dispositivos eh, y datos métricos. ¿Vale? ¿Por qué certificar en lugar de solo auditar? Bueno, pues eh, la razón... Principal pues puede ser por requisitos legales, es decir, que alguien te está obligando de alguna manera, pues porque para acceder a, a o, o más que requisitos legales, requisitos comerciales también, eh, pues porque para acceder a un cierto mercado pues te exijan una certificación. Por ejemplo, en España, pues para los productos que, eh, de ciberseguridad que adquiere la administración, pues está eh, se está exigiendo en todos los pliegos que el producto haya sido certificado su, su seguridad. Entonces, si quieres acceder a ese mercado, pues tienes que acceder a una, una certificación. Otras veces, pues porque tienes unos requisitos transitivos y, y pues tienes un, eh, un cliente muy gordo que quiere que todos sus proveedores pues, estén certificados contra ISO 27001 para que gestionen su ciberseguridad, o simplemente pues porque quieres tener pues esa diferencia competitiva que te da el sello de que alguien independiente pues, ha auditado tu sistema o tu producto o tus procesos y ha demostrado que son ciberseguros. ¿Demuestra una certificación que mi producto o sistema es ciberseguro? Hombre, en el caso de producto no podemos decir que, por lo mismo que hemos dicho antes y que escucharéis millones de veces, que algo es 100% seguro. Lo que se demuestra es que un tercero, confiable y acreditado, y que se sabe que tiene un manejo de la técnica y ha sido verificado, pues afirma que se cumple con un determinado nivel de garantía, muy importante, no es lo mismo que yo me dedique eh, un mes a probar tu producto, que me dedique seis meses o un año. Eso de determina cuál es el nivel de garantía de la certificación que estamos realizando. Pues que con ese nivel de garantía se cumple con una determinada especificación de seguridad que dice qué es lo que hace mi producto. O bien, en el caso de los sistemas, pues demuestra que la ciberseguridad está gestionada. Es decir, que es un proceso que va mejorando, se va retroalimentando y es capaz de ir creciendo de y madurando en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Pues bueno... Cuando salió GDPR fue un gran impacto que nos afectó a todos muchísimo y nos tuvimos que poco a poco ir poniendo las pilas en lo que es la protección de datos personales. Fue algo que no solo afectó a Europa, sino que pues, eh, todos aquellos eh, fabricantes eh, o proveedores de servicios que no querían perder el mercado europeo pues tuvieron que ponerse las pilas también para adaptarse a este GDPR. Ahora, en 2019, eh, ha servido una ley que también nos va a cambiar un poco a todos, que es el Cybersecurity Act. El Cybersecurity Act eh, establece a ENISA como agencia europea de ciberseguridad y, además, eh, muy importante para lo que estamos hablando, se crea un marco europeo de certificación con varios objetivos. El primero, incrementar la ciberseguridad dentro de la Unión Europea. El segundo, emitir certificados de ciberseguridad que sean reconocidos en toda Europa y de esta manera pues, mejorar las condiciones del mercado interno. Es decir, eh, que cuando tú te certifiques eh, ese, en un país de la Unión Europea, ese certificado pues, lo puedas hacer valer con facilidad y te sea reconocido en toda Europa. Y de esta manera pues, bueno, mejorar las condiciones del mercado interno y incrementar la competitividad de las compañías europeas. La idea es que se crearán eh, poco a poco eh, diferentes esquemas de certificación eh, verticales y horizontales. Los verticales son los que son muy sectoriales, pues un esquema de certificación de ciberseguridad de automotive o de industrial o de 5G o de lo que podamos poco a poco ir imaginando y la Comisión Europea determine qué hay que hacer. O horizontales, es decir, que pudieran aplicar a todo tipo de productos, como es el caso de, de común criterio que lo hemos nombrado antes. Existirán tres niveles de garantía, eh, alto, eh, sustancial y, y bajo, ¿vale? eh, en los que, bueno, básicamente, eh, por ir bastante rápido aquí y no calentaros demasiado la cabeza, en el alto será necesario que el certificado lo emita una eh, entidad de ciberseguridad, una autoridad nacional de certificación de ciberseguridad, eh, que en el caso de España será el CCN, en ese caso ellos serán quienes emitan los certificados de nivel alto. Para nivel sustancial, pues eh, podrán hacerlo entidades privadas, eh, que sean eh, organismos de certificación, pues como hemos visto, podrían ser un SGS, una PLUS o una ENOR, y para el nivel de garantía básico o bajo, no se emitirá un certificado, sino que eh, se emite una declaración de conformidad que hace el propio fabricante, eh, y la Autoridad Nacional de ciberseguridad de Certificación de Ciberseguridad será la que monitorice que se sigue cumpliendo. Y si hubiese algún problema, pues eh, ya vendrían la MUS. Esto me lo voy a saltar, que si no, no va a haber tiempo de preguntas ni de nada. ¿Y qué novedades trae esto? Pues bueno, va a haber una serie de obligaciones para los fabricantes, como que haya un repositorio de vulnerabilidades públicas y direcciones donde poder notificar vulnerabilidades. Va a haber que dar un periodo de soporte, de durante cuánto tiempo se van a, a proveer parches de ciberseguridad. Y... Eh, también va a haber un sistema de gestión de no conformidad. Pues, por ejemplo, si tú estás eh, diciendo que tu producto está certificado y no lo está, o no eres capaz de proporcionar parches de ciberseguridad de manera efectiva, pues tienen una responsabilidad legal que puede suponerte pues, multas eh, potencialmente bastante gordas. La certificación seguirá a día de hoy. Eh, es algo voluntario. En general, sí es verdad que te puede permitir honor acceder a ciertos mercados, pero nadie te obliga pero se prevé una revisión de esto por la Comisión Europea en 2023. Es decir, que es muy probable que de aquí a un futuro no muy lejano todo producto que se venda en la eh, Unión Europea pues haya tenido que pasar una certificación de ciberseguridad. Esto no lo voy a contar, pero bueno, básicamente debéis de saber que eh, pues la Comisión Europea, por, siguiendo los consejos de, de un grupo de expertos, pues va a ir sacando nuevos esquemas de certificación conforme se vaya viendo necesario. Por ahora, eh, están en curso dos. Uno es eh, lo que llamamos EUCC, que es la transposición del esquema común criterio, y que eh, se espera que se traspase, a, se convierta en una ley, eh, porque bueno, a nivel Europa al final todo tiene que funcionar con leyes, y eh, será para el segundo cuatrimestre de 2021. Y por otro lado, pues eh, otro de los esquemas que se están creando ahora mismo es el de servicios cloud, que afectará a todos los proveedores de servicios cloud europeos. Y habrá una primera versión del esquema candidato para final de año, a diciembre o así se espera, que será sometido a consulta pública para que todo el mundo pueda opinar. Y eh, pues bueno, eh, se pondrá en marcha pues en, yo creo que para finales del año que viene empezará a pedirse. Pero estas cosas mejor ir preparándolas con tiempo siempre. ¿Qué más nuevos esquemas esperamos que salgan en los próximos años? Pues desde la Comisión Europea dicen que los tres principales esquemas en los que, eh, que se desarrollarán en el próximo año. Además de estos dos, que ya están en marcha, pues eran un esquema para componentes industriales, es decir, para todos lo eh, los elementos que se utilizan en, en, en una fábrica. Un esquema para IoT, eh, utilizando pues, metodologías que están teniendo un montón de éxito, como la EXI 303.645. Y no por deseo de la Comisión Europea, sino de ciertos Estados miembros, que están un poco intensitos con este tema, pues eh, probablemente se cree también un esquema vertical de 5G, puesto que bueno, pues, todos sabéis que habrá muchos servicios críticos que dependerán del uso de 5G. ¿Más adelante qué podemos esperar? Pues eh, todos estos esquemas de inteligencia artificial, criptografía, automotive, ciclo de vida, etc. De manera muy breve, muy breve, porque si no no me da tiempo, ¿qué es lo que hay en cibersalud? Bueno, eh, pues bueno, todos sabéis que, que, que está la Internet de los objetos médicos, cada vez tenemos más eh, objetos o dispositivos médicos conectados a Internet, programas de salud que manejan un montón de datos médicos, y además no es lo, lo mismo lo que yo creo que ya habéis hablado con otros, eh, otros ponentes, no es lo mismo el mundo IT que el mundo OT. Cuando hay un problema en el mundo OT, no basta con darle al reset, sino que pues puede llegar a haber pérdidas de producción o incluso eh, pues de vidas humanas. La problemática específica del sector salud es que bueno, pues, eh, los datos que se manejan son muy atractivos para los ciberdelincuentes, porque bueno, pues es información muy vendible. Eh, pues desde los historiales clínicos hasta temas de propiedad intelectual, Como hemos visto con toda la vacuna del COVID, ha habido casos de ciberespionaje muchos, y además eh, se utilizan muchos eh, sistemas legacy o heredados, que son antiguos, eh, nunca, no, no tuvieron para nada en cuenta en su diseño la, la ciberseguridad, es difícil parchearlo, etc el Orange Worm, pues es un ejemplo de una amenaza persistente de un virus que afectó específicamente al sector de la salud, en concreto a máquinas de rayo X y resonancia magnética nuclear. Así que, bueno, pues las regulaciones europeas que afectan a la cibersalud a día de hoy, pues son la directiva NIS, que ya hemos hablado, por ser una infraestructura crítica y por supuesto GDPR. Pero además, para productos, tenemos el Medical Device Regulation, que exige que todos los productos que vayan a ser eh, utilizados, tener un marcado CE, pues eh, hayan sido verificada su ciberseguridad. Y, por supuesto, el Cybersecurity Act, que creará en breve eh, normas verticales para el mundo del de e-health. Del Medical Device Regulation, básicamente, sabed que... Eh, pues hay unos requisitos generales de seguridad que incluyen pues, repetitividad, fiabilidad, pues que haya ciclos de vida de desarrollo seguros, que se verifique y se valide el uso del software. Es un poco abstracto, así que el, un grupo publicó una guía de ciberseguridad para dispositivos médicos a finales de eh, diciembre de 2019, que dice cómo cumplir esos requisitos. Y bueno, si veis el índice es bastante eh, clarificador, ¿no? Pues que se haya un análisis de riesgos, las capacidades de seguridad, una serie de requisitos mínimos y sobre todo con mucho control del ciclo de vida. A nivel de sistemas, pues ENISA está publicando también guías para guiar a los hospitales y a los centros médicos en cómo adquirir productos. Y, eh, bueno, eh, habla también del uso de proveedores eh, certificados según los esquemas de certificación que nacerán como parte del cybersecurity. Siento mucho haber tenido que meter el turbo en esta última parte, pero eh, pues quería ser muy respetuoso con, con el tiempo que, que, que me habéis dedicado y no quería abusar de vuestra confianza. No obstante, si tenéis si tiempo a, a alguna pregunta, pues yo estoy encantado de quedarme aquí con vosotros el tiempo que queráis. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Oscar te, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Pues si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle, aprovechar. Si no, tenéis también ahí mi dirección de correo, la dirección de la empresa. La mía propia es jtallon.com.es eh, y estaré encantado, pues por supuesto, de, eh, de contestar a, a todo lo que necesitéis. Perfecto, ahí tenéis contacto. La charla también se queda grabada, se quedará subida en, en, en la web de Granada Salud y en, y en el canal de YouTube. Si queréis tener acceso a ella y a, la, y a las dos charlas anteriores. ¿Alguien tiene alguna, alguna pregunta? Podéis encender vuestros micro sin problema. Pues si no hay ninguna pregunta o la gente vergonzosa o... podía abrir solamente el micro y dejar la cámara apagada también. <ríe> pues Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Eh, yo creo que son temas complejos, eh, difíciles. Eh, a veces, como tú dices, nos falta esa, esa, ese puntito de autocrítica, de, de automirarnos a nosotros mismos, porque a veces es incómodo, pero es necesario porque efectivamente por cualquier sitio... Y por cualquier brecha nos puede llegar, igual que no se nos ocurriría dejar abierta la puerta de la oficina, pues muchas veces sí que nos dejamos la, abiertas las puertas de los ordenadores y de nuestros sistemas, sí. por desgracia, queriendo o sin querer. Así es. Pues nada, muchas gracias a PTS por la oportunidad y, y nada, eh, estamos en contacto para todo lo que necesitéis. Perfecto, seguimos en contacto. Un saludo a todos. Gracias Javier, un saludo. Gracias, saludo.